Y le damos la bienvenida a Juliana Martínez. Ella es presidenta de la Asociación Civil Creando Huellas. Y además nos acompaña Flavia Lombardi, que es miembro de esta asociación. Chicas, bienvenidas, ¿cómo Gracias están? Venir. Hola, buen día, muy bien. Gracias. Bueno, un gusto Gracias. tenerlas por acá. Para los que no conocen todavía Creando Huellas, ¿de qué se trata? ¿Para qué se juntan estas mamás y, y papás, por supuesto, que forman parte de esta asociación civil? Mira, nosotros eh, nacimos como un grupo de WhatsApp Ajá. de mamás de chicos con síndrome de Down. Uh -huh. Eh, nos fuimos conociendo en las terapias, en algunos encuentros uh -huh. y nos unió esa, la idea de poder compartir todos eh, estos sentimientos uh -huh. y estas sensaciones que teníamos como papás nuevos con un chico con síndrome de uh -huh. Así que nos fuimos juntando cada vez más y surgió la idea de hacer una asociación. Cuando planteamos el tema de hacer una asociación dijimos que podríamos abrirnos a otras discapacidades. Uh -huh. Porque esto de ir a una terapia, encontrarnos con otras familias y darnos cuenta que ellos también pasaban por los mismos sentimientos y por los mismos momentos que pasábamos nosotras. Y no tenían grupos de contención. Claro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no apapachar, sí, como uh -huh. quien dice, a otras, a otras mamás y poder compartir eh, todos estos sentimientos, todo entonces es nuestra misión vendría a ser eso, contener, apoyar. Brindar información brindar también información. ¿no? a un papá, mamá, primerizos <coughs> que, que se encuentran, que van a tener por ejemplo un chico con síndrome de Down y, y, y se encuentran con un mundo nuevo no y, y, y no tienen Tal herramientas cual. quizás y otras mamás que ya están muy duchas les pueden eh, aportar muchísima data, muchísimos Tal consejos, está ah, buenísimo. Eso básicamente hacemos en el grupo de poder sí. orientarlas y decirles por dónde tienen que ir. Uh -huh. Si bien nosotros somos mamás de chicos chiquitos, porque mi hijo tiene siete años, uh -huh. pero ya es un camino recorrido. Claro, Entonces, por, por lo menos los, los primeros siete años se uh -huh. pueden compartir. Muy bien. Además, considero que la contención uh -huh. es distinta. Quizás uno con los médicos, los profesionales, psicólogos y demás, recibe esa contención que necesita a la hora de tener un hijo con alguna discapacidad. Pero ustedes como pares... Me parece que es distinto, que es más cálida, que se encuentran de forma diferente, ¿no? Sí, pero ahí ahí voy a hacer una aclaración. Sí. No siempre desde los médicos nosotros encontramos la contención. Mm. Desde el momento que dan el diagnóstico, sí. ya, eh, ya está mal, ya va todo para atrás. Ya el médico asusta, por ejemplo. Sí, sí porque... Eh, Brinda un panorama mayoría, quizás muy negativo. Sí. En la mayoría mm. de los casos lo dan como una mala noticia. Ah, mira. Es más, hay un grupo en Córdoba que son, se llama Mamá Hub y ellos están en camino con un proyecto que es el diagnóstico humanizado. Claro. Eh, ya están en Buenos Aires en el Congreso eh, porque sí, para que los médicos, enfermeros y todos los que están en, recibiendo a ese bebé eh, que den un buen diagnóstico, que Ajá. no sea una mala noticia porque no lo es, bueno, al contrario. Es una condición más con la que el chico puede nacer y está bueno que desde el primer momento te digan, tranqui, va a estar todo bien, se puede salir adelante. La, la manera cuál? cordial de comunicarlo, Seguro, la amabilidad de las palabras, porque sin como dudas. lo comunicas muchas veces es el pronóstico o el tencho ¿Sí? que le pueden poner a tu hijo. Por supuesto. Y esa familia se va con toda esa información y no es para nada alentadora. No, sin dudas. Chicas, este fin de semana, eh, no, perdón, el siguiente, va a haber una charla en el departamento de Junín, muy interesante, a cargo de un profe, de hecho es una charla que ya ha sido declarada de interés a nivel provincial y me gustaría que nos cuenten de qué se trata, para quiénes está orientada esta charla, este taller. Bueno, la charla eh, se realiza el 5 de noviembre uh -huh. en el departamento de Junín, en el Polideportivo de la Colonia. Eh, hay lugar para 3.000 personas. Bien, la verdad bien. que es Muchas una personas. propuesta, sí. llevamos dos meses de trabajo uh -huh. bastante importantes. Eh, la propuesta se planteó un sábado para que las familias no nos dijeran que tenían o la escuela o las terapias, para que las docentes nos pudieran asistir sin uh -huh. tener que faltar al colegio, las terapeutas. Eduardo Sotelo es un profesor de educación física uh -huh. y que él siempre en, en todos sus videos y en las entrevistas Dice, tengo que explicar que aparte de profesor de educación física me formé en desafíos en el desarrollo Bien. Me formé en discapacidad, mm. arma proyectos, talleres, capacita, ha recorrido casi toda la Argentina uh -huh. Y bueno, una deuda pendiente era Mendoza Bien. Hacía Bien. mucho que nosotros queríamos eh, que viniera a Mendoza para formar a las familias y darle estrategias y herramientas a los profesionales. Uh -huh. Perder el miedo de estar con una persona con discapacidad. Uh -huh. claro, ¿Qué es lo que pasa cuando te encontrás? O en una colonia de vacaciones, o querés llevar a tu hijo a hacer deporte, o en la escuela. Uh -huh. Sí, las mismas escuelas que no reciben a los chicos con discapacidad. O que te reciben, porque hay una resolución que respalda que deben ser Están recibidos. como obligados, ¿no? Pero que pero no una le queda otra, sí. Una cosa es recibir <risa> y otra cosa es realizar la inclusión real, Consumir. adaptarte a las necesidades de esa persona. ¿Consideran que falta mucha inclusión todavía a nivel social? verdad hemos visto que ha avanzado mucho, que incluso muchas instituciones que brindan trabajo y demás, pero ¿consideran desde su experiencia que todavía falta? Y vamos por buen camino, pero falta, sí falta, sobre es una realidad. Sobre todo en las escuelas, yo creo uh -huh. que más allá de esta ley que los obliga a eh, hacia agua. Mira. Sí. porque no no siempre se los recibes más lo reciben mejor los los compañeros los, sus compañeros claro sí. que, que los directivos sí. que los maestros porque siempre el primero es no estamos preparados claro. de entrada ya claro sí. por una no, a nosotros no uh -huh. nos enseñaron eso es para escuela especial y no no es para escuela especial uh -huh. es más está eh, está visto que los chicos con alguna discapacidad algún desafío en el desarrollo eh, mm, avanza mucho más rápido cuando comparte un, un lugar con otros chicos sin discapacidad. Claro, porque y si uno, uno es... ya de por sí acota no sus posibilidades y no le permite al chico brindar todo el potencial que tiene, por ¿no? Exactamente. Y lo uh -huh. que en los chicos con discapacidad transmiten a los otros niños. Uh -huh. Yo veo la diferencia en el grado de mi hijo, que va a segundo grado, y es un grado reunido. Muy, eh, ¿A qué escuela eso, va tu nene? A la escuela Mitre, Bartolomé Mitre Ajá. ¿Es una escuela? No, tarde, eh, pública, pública. pública. Uh -huh. Va al turno tarde Bien. Y el grupo es re lindo, reunido reunido eh, Bauti, Bauti es un compañero más uh -huh. no, no hacen ningún tipo de discriminación Nada, Excelente. ni los niños ni los padres, ni los docentes. Es que yo creo que como niño también te, te <risa> enseña muchísimo tal tener cual. un compañero en este caso con y su respetar hormiga. las diferencias. Porque, Por tal cual, cual porque si siempre lo ves de necesario. lejos, Exacto. si siempre lo ves en otra escuela, en otro ámbito, nunca vas a tener el trato cara a cara para decir realmente... Este chico es igual no, a mí, no tienen a, Y nada que todos diferente. somos distintos, todos sí, sí. tenemos ritmos distintos. Tengamos o no tengamos discapacidad, todos somos diferentes. Por supuesto. Y eso le estás enseñando a los chicos y compartir eh, la solidaridad, el apoyo. A mí me pasa por ahí claro. que la docente de apoyo por determinada situación no puede venir y yo sé que sus compañeros van a estar uh -huh. y que mi hijo les puede preguntar, eh, sentir es, ese acompañamiento. ¿Qué hace muy bien. tu nene? Martín tiene 11 años. Ajá. Y también eh, va a un colegio... Va a una escuela pública de Bien. Maipú, que Perfecto. tiene condición del espectro autista. Ajá. Y Bien. lo que yo veo, por lo que vas hablando con distintas mamás, <risa> la principal barrera se está dando no solamente, a ver, decimos educación, pero más en la educación privada. Mm. Es la principal barrera, uh -huh. que te ponen un cupo, dicen bueno si recibimos es un solo niño con discapacidad, uh -huh. eh, ya esa es una barrera sí. o no, nuestro colegio no está preparado y bueno, ¿qué hacemos como institución para prepararte? ¿Y dónde creen que radica esa diferencia entre público y privado? Porque tienen reglamentos internos, okay. Okay. derecho de admisión, uh -huh. entonces no corresponde por ley, pero lo siguen haciendo, no. lo claro. siguen haciendo. Se respaldan entonces en esa normativa interna que tienen y con eso se lavan las manos, ¿no? Sí. Es y bueno, la charla es para esto, uh -huh. para que los docentes puedan recibir esa información. Perfecto. Son ocho horas, Fundamental. es una jornada bastante larga. Porque es una charla-taller, ¿no? Es una charla-taller. Bien, perfecto. Van a recibir herramientas para la intervención, para el juego, uh -huh. para patios heterogéneos donde todos somos distintos y podemos interactuar si vemos okay. ese niño solo en un recreo o en el aula, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? Ajá. ¿Cómo lo puedo ayudar? Excelente. Son todas las herramientas que, que queremos brindar qué ese bueno, día. Qué bueno, chicas, qué bueno, está, lindo, está chicas. espectacular. Eh, hay que comprar una entrada, es gratis, ¿cómo pueden hacer las es personas gratuito. para reservar su lugarcito ahí? Eh, es gratuito, Bien. en nuestras redes, en Facebook o en Instagram, Los pueden ingresar Creando Huellas, creando huellas y está el link para la inscripción. Ah, es gratuito. Bien, pero se tienen que inscribir previamente. Previamente, Bien. sí, porque cuando lleguemos al límite de inscripción, ¿Listos? no claro, ya está la cupo claro perfecto chicas ojalá puedan asistir muchísimas personas desde padres docentes personal, no muy docente bien. también de las escuelas, sí, porque no, todo no, el ya. entorno tiene que estar preparado y tener todas esas herramientas para que estemos siempre un pasito más eh, cerca de la inclusión, de la inclusión real, ¿no? Sí, pues Estamos hablando bien. de eso. Chicas, un placer. Gracias por venir a Suerte a para, para sus niños en lo que resta de este ciclo lectivo, que les vaya muy, pero muy bien y ojalá esta charla sea con todos los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un placer. Gracias, placer. un placer.